En esta unidad vamos a citar, a citar con el plugin para Word el plugin de Mendeley. Mendeley tiene una base de datos CSL como Zotero con miles de estilos de cita distintos. Esta base de datos está realizada de forma colaborativa y permite de escribir y formatear estilos de cita y bibliografías Vamos, es compatible con los principales editores de texto como Word, Google Docs y OpenOffice y da, podemos ir a esta base de datos desde el menú de la versión escritorio de Mendeley en View y dentro de View en Get More Style y ahí podemos tenemos una caja de búsqueda o podemos ver todos los que hay. ¿no? Para instalar el plugin para Word tenemos que ir a la versión escritorio, a Tools, y instalar MS Word Plugin. En el caso de que estuviera instalado como es mi caso, pues ya no nos saldrá ahí, nos saldrá la opción de desinstalarlo. Esta es la barra, si tenemos en Word más plugin de otros gestores, nos aparecerá debajo de referencias, la barra de Mendeley. Es muy sencilla, nos permite insertar una cita, elegir el estilo de cita, nos permite conectarnos con la base de datos TSL para elegir un estilo de cita, insertar bibliografía y refrescar o exportar ya el documento con las citas. Si queremos una cita, una referencia que tengamos en, en nuestra base de datos de BenDeley, incluirla en Google Docs, podemos seleccionarla, copiarla, le decimos que copiar cita y la pegaríamos en Google Docs. Vamos a ver, vamos ir a la versión escritorio. En primer lugar, vamos a hacer esto último, señalar una cita, le decimos que copiar cita formateada y la podríamos pegar en Google Docs. El plugin de Zotero lo obtenemos aquí. Como yo ya lo tengo instalado, me parece la opción de desinstalar, desinstalarlo, podríais instalarlo para OpenOffice. Vamos a ir a un documento de Word, nos aparece la barra junto con otras aquí debajo de referencias y vamos a empezar a insertar citas. Nos sale una, una caja en la que podemos buscar por autores Podemos insertar esta cita aquí. Vamos a ver que tenemos aquí elegido el formato APA. Estos son los favoritos y podríamos obtener otros más aquí, en Más estilos. Otra cita. y una tercera Bueno, pues estas tres citas, ahora podría decirle que quiero cambiar de estilo de cita. Aquí en este estilo es autor, coma, año en la cita dentro del texto. Y si cambio, por ejemplo, a Vancouver, nos aparecen números que van a remitir a la bibliografía. Vamos a insertar la bibliografía de esas citas que hemos puesto en el texto. Insertar bibliografía. En este caso, como está en estilo Vancouver, pues va a los números. Podemos obtener más citas. En Get More Style podemos buscar un estilo de cita. Por ejemplo este mismo que es de una revista le digo que instalar y se me va a instalar en favoritos además de que como lo hago estoy haciendo desde el manuscrito ya directamente el manuscrito va a poner las citas en este el estilo de esta revista vamos a verlo ahora mismo está cambiando las referencias ahora aparece el número aquí más arriba también es numérico el estilo que he cogido. Y así podemos coger un último... vamos a ver los son los que tengo vamos a coger vamos a. el profesional de la información ya lo tengo instalado en favoritos bueno pues cojamos cualquiera que, normalmente como vemos la mayoría son de revistas que alguien pues ha tenido ha querido de forma colaborativa para no tener lo que no tener que escribir el, su, su artículo y no tener que hacerlo a mano directamente lo mete aquí. se me va a instalar ya en favoritos le digo que sí cambiaría ahora en este caso el estilo que he elegido es también numérico con corchetes y remite a la bibliografía con número bueno pues podríamos también refrescar siempre la bibliografía si vamos a cambiar de estilo de cita y exportar este documento si queremos ya con la bibliografía que hayamos creado.